qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches soy juanjo bengual desde el 88 en marketing orientado siempre a la venta y a poner objetivos hoy vamos a ver cómo puedes integrar tu fuerza de ventas tus comerciales con un sistema en modo automático online que además sea capaz de fidelizar hacer cross selling venta cruzada hacer upselling venta a un nivel superior o simplemente segmentar bien a tus clientes y de manera automática ofrecerles aquello que piden. Sí, es posible. Tus comerciales forman parte de esa fuerza de ventas que además de captar fideliza con este sistema, simplemente van a recibir órdenes en su mail de intereses eh, que vuestro cliente ha demostrado visitando una determinada página o haciendo un clic en determinado chatbot o haciendo un clic en determinado mail. Os cuento cómo... En, este, en esta pizarra. Ya sabéis que para más información podéis clicar en propuestaonline.com y allí os ofreceré este servicio de paquete completo para empresas business to business que quieran por fin adentrarse en el siglo XXI y ser líderes en su sector a base de desarrollar el cliente a largo plazo. Que es como debe ser vamos a empezar directamente pensando en que tenemos una fuerza de ventas con eh, bueno, una serie de comerciales vamos a dibujarlos aquí que eh, pues atienden a nuestros clientes o van a captar a nuestros clientes aquí tengo un comercial aquí tengo otro comercial y estas dos personas son dos ejecutivos de la casa que van a ver a sus clientes vamos a interpretar que esos clientes pues eh, los podíamos denominar como cliente tipo 1 tipo 2 para no extenderme tipo 1 serían los pata negra los que son indispensables o que tienen potencialidad para crecer y los tipo 2 pues que tienen potencialidad pero que todavía no está desarrollado esto es una base de datos realmente que nosotros tenemos a partir de esa base de datos podemos hacer acciones una vez tenemos esta base de datos y tenemos un producto a b o c nosotros, con este tipo de producto que nosotros tenemos o servicio, emitimos una serie de noticias. Noticias que hemos pensado previamente que solucionan el dolor de nuestro cliente. Hay que hacerlo de una manera un poco eh, estratégica, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿Dónde somos fuertes? etcétera, etcétera. No entro aquí en el plan de marketing que es importantísimo establecer quiénes somos, qué valores aportamos y qué valor diferencial tenemos en nuestro mercado esto lo que estamos haciendo simplemente es que de cada producto emitimos una serie de noticias sobre el tema noticias que pueden ser siempre de interés a nuestro cliente objetivo o promociones de mucho interés nuestros clientes hay que cuidarlos no os olvidéis de que es más fácil desarrollar un cliente que ya tenemos y evitar que se pierda que no ir a captar uno completamente nuevo un cliente no solamente tiene que hacer una venta tiene que estar perfectamente servido y atendido por nuestro equipo nuestro equipo humano y los automatismos que aquí intento explicaros con estos automatismos cada vez que nuestros clientes de tipo 1 o tipo 2 hagan un clic en una de estas noticias que nosotros les habremos enviado de manera automatizada pasan pueden pasar depende de cómo lo programemos en el funnel o en el embudo que así se llama pueden pasar eh, varias cosas por ejemplo, le podemos decir que cuando un cliente de tipo 1 clique dos veces en una noticia eh, relacionada con el, el producto C, pues que se haga un envío de un mail al, al comercial que lo lleva para que haga una llamada a este cliente o le envíe un email y así permanentemente. Pero no solo eso, podemos programar el flujo de ofertas según el momento. Quiero decir con eso que si el momento del producto C es en marzo y el momento del producto B es en enero, pues automáticamente estos señores recibirán una oferta vía SMS, vía mail, vía chatbot o simplemente vía llamada personalizada de nuestra fuerza de ventas. Grosso modo, así funcionan los automatismos. Con este sistema podemos además... Eh, ser más efectivos con nuestros recursos humanos porque la parte de identificar necesidades la hace la máquina, la hace la programación que yo te voy a preparar. Esto es un sistema automatizado que permite además crecer con el cliente, que el cliente esté más satisfecho y sobre todo también fidelizarlo, que al final es evitar que se nos vaya. Si te interesa, ya lo sabes, hay más información. Ya sabes que en JuanjoMengual.es me puedes encontrar en propuestaonline.com. Puedes ver un poquito más de cómo funciona este sistema o encontrarme aquí mismo donde estás viendo este mismo vídeo. Nos vemos en el canal plandenfoque.com. Sígueme, nos vemos y acuérdate de que tu sistema de ventas se puede automatizar. Si quieres ser el líder de tu zona, de tu mercado dentro de tres años, contacta. Hasta luego. Nos vemos en el próximo. Chao.